Uy, el trabajo que necesito. Como que no me van a dar trabajo solamente porque necesito la licencia. a manejar? ¿En serio? ¿Y, ¿Y cuánto me cobra? Ah, no, ahora pico, ahora pico, vamos. No, no, no, no, que no te engañen. Busca una verdadera escuela como la Escuela de Manejo Sánchez, responsabilidad, honestidad y puntualidad. Ya objetivo logrado, licencia en mano, gracias a la Escuela de Manejo Sánchez. Claro que sí, así como Yalmin, usted también puede obtener su licencia, ¿dónde? En la Escuela de Manejo Sánchez, responsabilidad, honestidad y puntualidad. Nuestro siguiente programa, Café Empresarial, síguenos a través del Facebook Live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 oyentes y televidentes de cartagomedios.com. Ya ahora sí me escucho. Ya ahora sí. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta tarde de sábado. Hoy estamos sábado 31 de julio, por favor. Y ahora sí, déjenme en paz al pobre Julio. Ya, ya se acabó Julio, ¿verdad? Los memes... Por todo lado del pobre Don Julio, ¿verdad? que está descansando en paz y el día de hoy ya se, se acaba. Bueno, qué gusto estar con todos ustedes, amigos de Café Empresarial. Recordar que estamos a través de nuestra página en cartagomedios.com Estamos a través de nuestro Facebook Live también en Cartago Medios, para que nos sigas. Y recordar que tenemos nuestro número de WhatsApp 60758317 para que nos envíes tus mensajes. También puedes dejar tus comentarios y tus consultas ...de este programa... ...en el propio Facebook Live... ...donde estamos transmitiendo allí... ...puedes dejarnos tus consultas... ...bueno, le damos la cordial bienvenida... ...a nuestro señor director Don Max Equeira... ...Cascante... ...estimado autor... ...qué gusto saludarle en este sábado... Don Heiner, tenga muy buenas tardes... ...como siempre un placer compartir... ...grandes momentos de negocios... ...y como usted lo menciona Don Heiner... ...dejemos en paz a Don Julio... ...porque ha sido todo un tema en este mes... Y definitivamente, bueno, ¿qué podemos decir? Han aprovechado a un Julio en el todos los sentidos. Y aquí estamos una vez más compartiendo con esta linda audiencia un espacio más de café empresarial donde hemos eh, traído a grandes invitados e invitadas que siempre nos dan esas grandes enseñanzas, esas grandes... Eh, experiencias en sus temas respectivos y hoy no podía faltar más que hoy contamos en este espacio también mmm, con una eh, gran invitada, una excelente profesional, don Heiner, y que siempre estamos haciendo momentos de negocio, sí, y eso es muy importante, que no puede faltar nuestro cafecito costarricense. Mm, ah, delicioso. Hasta ahora, Hoy, una de la tarde, de verdad, Centroamérica, dos de la tarde, México, Panamá, nueve de la noche, hora España, cuarto de la tarde, hora Argentina, que nos están acá sintonizando nuestro espacio de Café empresarial Siempre es un placer compartir con esta línea de audiencia y generar siempre nuevos conceptos y nuevas inquietudes. Y bueno, don Heiner, sin más falta hoy, la persona que está con nosotros, bueno, además de una gran amiga mía, de quien tengo grandes recuerdos, y hoy encontrarme la después de... Mucho tiempo que por ahí siempre eh, tratamos muchas bueno. cosas, compañera de trabajo, excelente profesional, siempre muy amable, muy afable en ese sentido del trato. Hoy nosotros tenemos el orgullo y el lujo de tener a tan distinguida colega que presentamos ante toda la audiencia a la licenciada Marcela Montero. Álvarez, quien eh, Marcela cuenta con una experiencia de 25 años en la región, ¿verdad? Centroamericana, en el campo de todo lo que implica eh, la gestión del talento humano, tanto en el sector público como en el sector privado. Y hoy Marcela es consultora independiente, aportando toda su experiencia en el sector empresarial. Ella se sí ha especializado en lo que es la consolidación de departamentos, ¿verdad? De, de gestión del talento humano, implementación, mantenimiento de programas estratégicos en temas que son vitales hoy como la cultura cultura organizacional y la mejora de resultados, fusiones y adquisiciones. Eh, también ha brindado talleres, diagnósticos en temas relacionados a clima y a cultura organizacional, evaluaciones 360, gestión de recursos humanos, técnicas de reclutamiento, liderazgo, competencias blandas, servicio al cliente, además de que eh, la licenciada Montero es certificada en mediación en entornos virtuales de aprendizaje, facilitadora en herramientas de gamificación y metodología, el out of the box, eh, también eh, especializada en herramientas didácticas sistemáticas para el desarrollo humano empresarial y en coaching play, ¿verdad? También tiene su diploma en gestión por competencias por el Instituto Internacional Marta Ares y es instructora avalada por nuestro Instituto Nacional de Aprendizaje, ELINA, para temas afines a la Administración de Recursos Humanos, servicio de cliente, y tiene su bachiller en Administración de Recursos Humanos, cuenta con su licenciatura en Administración de, eh, de Empresas con énfasis en Recursos Humanos por el TEC, y también incorporada al Colegio Profesional de Ciencias Económicas, donde también la vemos dando muchos webinars, muchas charlas. Eh, bueno, a veces me cuesta decirle, oye, Marcela, pero por un tema de formalidad, digo, oye, Marcela, amiga, colega, bienvenida sea a nuestro espacio y gracias hoy por ser parte de Café Empresarial y de compartir grandes momentos de negocios. Un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias, Heiner, también por la oportunidad. Yo pues encantada de compartir un poquito, que es realmente lo que me apasiona, el poder conversar compartir con otros un poquito de lo que yo sé que además al compartir también extraigo lo que los participantes me enseñan entonces es un dar y dar verdad un ganar ganar el compartir el llevar mi experiencia que es a partir de donde yo trabajo de mi pasión compartir mi experiencia y ponerlo al beneficio de los demás eh, Marcela Siempre hay algo que rescatar de usted. Yo siempre he dicho que esa forma de ser suya, esa gran amabilidad, esa gran, digo yo, educación, elegancia, y que siempre que compartíamos en nuestro lugar de trabajo, en algún momento siempre hablábamos de cosas buenas, positivas muy proactivas, sí, que siempre usted ha aplicado eso, eh, digo yo, de forma muy natural, las técnicas de lo que gestiona el talento humano y siempre con nosotros había grandes eh, cosas que hacer, que rescatar, y precisamente yo le digo a la audiencia hoy, eh, la licenciada Montero, nos viene a ilustrar con un tema que no deja de ser importante y que siempre lo digo yo, en estos tiempos en los que nos encontramos eh, es, eh, hay que aprovecharlo al máximo porque va a ser una experiencia hoy muy rica que nos va a brindar eh, doña Marcela y que va a ser para el aprendizaje de todos acá presentes, los presentes o todas las presentes, y que mm, viene a ser parte de ese gran engranaje que como seres que somos, de socialización, de interacción, nos va a ayudar hoy a comprender un montón de cosas. Y precisamente hoy el tema que tenemos es esto. Eh el autoconocimiento, que con el autoconocimiento vamos a desarrollar las claves para considerar, consolidar el liderazgo. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque es bastante trascendental tomar en cuenta esto, nuestro propio autoconocimiento, no solo en la empresa, sino como seres humanos que somos y ante otros. Y bueno, ¿eh? doña Marcela, le digo, a partir de este momento, de verdad que... ¿eh? el espacio es todo suyo, y hoy ilustrenos con todo ese conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias, Max, y desde ya invitar a las personas que nos acompañan a que puedan hacer sus intervenciones también, que nos hagan sus consultas, sus aportes, sus comentarios, para que podamos hacer esto un conversatorio como realmente se, se lo merecen, ¿verdad? Entonces, la idea es hablar un poquito de ese autoconocimiento, ¿verdad? ¿Qué tanto yo me conozco? Y quizás haciendo mención o relacionándolo con la experiencia tan positiva que ha sucedido a lo largo de los últimos 15, 16 meses, ya no recuerdo cuántos llevamos en pandemia, pero muchas veces es tachada la situación de decir, qué tristeza, cuántas empresas han tenido que cerrar y cuántas personas han quedado sin trabajo, lo cual es muy lamentable efectivamente, pero también se nos ha quedado un poquito de lado el valorar wow, cuántas empresas han surgido, cuántos emprendimientos se han lanzado, cuántos empresarios han empezado de cero en esta etapa de pandemia. Y muchos no necesariamente tenían esa parte del autoconocimiento, ¿verdad? Movidos por una necesidad se han lanzado a emprender. Y a algunos tal, tal vez les ha ido muy bien y a otros no tanto. Y entonces es donde uno dice, qué extraño, mira, dos negocios iguales, los dos tenían el mismo concepto, ¿por qué a uno le fue tan bien y al otro no tanto? Entonces es un poquito de lo que queremos hoy conversar, qué tanto yo me conozco para realmente ponerle esa cereza al pastel, qué tanto me conozco para desarrollarme o consolidarme, ya sea yo un empresario independiente o un, empresa, un colaborador asalariado. Entonces, para empezar, vamos a empezar jugando. Recuerda, Max, el juego de la rayuela. ¿Lo jugaste alguna vez? Ay, ¿qué te digo? Mira, doña Marcela, eso trae muy buenos recuerdos de infancia en el barrio, en la escuela, que siempre era de estos famosos, ¿verdad? Juegos tradicionales. Que no nos que podían nos... faltar. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño juego, pues a la distancia, no tranquilos, no tienen que movilizarse de sus sillas. Es ir conectándonos como a dónde ponemos los pies. Yo les voy a ir mencionando características. Voy a presentarles a continuación cuatro grandes grupos y lo que yo quiero es que ustedes puedan identificar en cuáles dos grupos ustedes son dominantes. Vamos a ver a qué me refiero. Las características de las personas relacionadas al grupo que estoy presentando como número uno lo vamos a llamar el Grupo D. Si usted es una persona que pertenece a este grupo es porque usted se siente muy a gusto controlando el trabajo de los demás y girando instrucciones. Además, si usted está en este grupo es posible que usted sea directo al hablar. En el camino de la vida, algunas personas podrían incluso haberse sentido heridas porque usted fue demasiado directo y usted de repente dice, qué extraño, si yo lo único que dije fue la verdad, que ese trabajo está mal hecho. ¿verdad? Y usted se queda cuestionándose por qué de repente al hablar directo fue calificado como, como fuerte. Si usted está en grupo uno, ¿verdad? en este grupo D, percibe que camina más rápido que los demás. Y además, de repente también lo han calificado como autoritario y exigente. Entonces, este es el primer grupo que vamos a presentar. Quiero que vaya identificando si usted tiene estas cuatro características, si tiene tres. De repente usted dice, tengo una, sí, está bien, pero vamos a escuchar las cuatro, los cuatro grupos para ver cuáles son los dos con los que usted más encaja, los dos en los que usted tiene más de las cuatro características. Vamos al grupo número dos que lo vamos a llamar el grupo de la I. En este grupo, usted disfruta ser el alma de la fiesta. Difícilmente falta cuando lo invitan. Se siente a gusto influenciando a otros para lograr los resultados. Socializa muy fácilmente en el camino con todos a su alrededor. Conversa, abraza en aquellas épocas cuando podíamos abrazar a la gente, Usted dice, allá viene fulanito, no lo he visto, no la he visto, pero ya lo escuché, ya la escuché. Se siente. Y de repente a usted lo han calificado de impulsivo y de muy entusiasta. Entonces ya llevamos dos grupos, el grupo de la D y el grupo de la I. Ahora vamos a ver el grupo de la S. En este grupo usted es un muy buen seguidor. Prefiere evitar el conflicto y herir a los demás. O sea, prefiere evitar conflictos y prefiere evitar herir a los demás. Es buscado y con mucha frecuencia para conciliar diferencias porque usted en este grupo de los S es muy buen escucha. Percibe que otros caminan más rápido que usted. ¿Recuerdan los D del grupo rojo que usted percibe que va más rápido? En este grupo, más bien usted percibe que aquellos van muy rápido y usted va más atrás. Le han calificado de paciente, leal y sereno. Y por último, tenemos al grupo de los C. En este grupo, usted revisa minuciosamente su trabajo y el trabajo de los demás. A usted no se le va una tilde ni se le va un tamaño de letra diferente al otro tiene el control del último detalle de sus gastos, lleva estadísticas, no le convencen fácilmente y una de sus frases favoritas es, los papelitos hablan. Además, si usted está en este grupo de los C, su escritorio, su closet, su alacena, mantienen un perfecto orden y usted se da cuenta si alguien llegó. Y movió una cajita y desacomodó la engrapadora, movió la papelera, usted lo percibió. De repente lo han calificado de perfeccionista, metódico y convencional. Ok, entonces acabamos de ver cuatro grandes grupos. Me gustaría que cada uno pueda entonces identificar. ¿Cuáles son esos dos, verdad? Como a dónde me, me posiciono, como en la rayuela. ¿Cuáles son esos dos con los que yo digo, no hay quite? ¿Me siento identificado con los cuatro? Perfecto. Pero realmente con estos dos es con los que yo más me siento identificado. Puede ser que usted diga sí con los de la D, con los de la C. No, yo me siento más identificado con los I, S. No, con los C, S, I, C. ¿Cuál es ese dúo que usted siente? Ay, sí. Me lo han dicho siempre, me identifico plenamente, mis jefes me lo decían en las empresas, mis colaboradores, los que me reportan, de repente hasta su pareja, sus padres, ¿verdad? esas características que están muy presentes siempre en usted, ¿ok? Y quiero que las anote por ahí una esquinita porque vamos a empezar a conversar y avanzado el tiempo vamos a ir concluyendo. Uh -huh. Max, ya identificaste las tuyas, por cierto. Eh, sí, de hecho, doña Marcela, y le digo abiertamente, me Ajá. identifico mucho con la número tres por lo Ajá. siguiente. Y eh, ha sido muy curioso esta ponencia que nos estás dando porque eh, realmente sí, me ha gustado siempre conciliar, siempre escuchar a los demás. He tenido la particularidad que Ajá. la gente me busca siempre para escucharlos, para eh, poderles tal vez orientar, a veces dar un buen consejo. Eh, me encanta ante todo ser una persona de que no me gusta la confrontación en mi caso me gusta más buscar soluciones, ser muy proactivo, muy asertivo y ante todo también eh, soy muy paciente cuando veo procesos o resultados, que si no salen siempre busco la manera de cómo podemos ver la solución y si esta solución no llega en su momento cómo eso nos puede dar una lección, un aprendizaje en el caso mío, verdad, uh -huh. que me pueda enseñar a ver qué crecimiento tuve, que ahora... Sin explotar sin reventar uh -huh. ¿Sí? Sin ¿Y cuál sería la segunda, Max? Y viera que le cuento que la segunda la número cuatro. ¿Por qué? Porque Ajá. me gusta mucho la metodicidad, me gusta mucho la perfección. Sin embargo, yo en algún momento mi perfeccionismo me jugó malas pasadas porque todo lo quería ya, súper exigente conmigo mismo. Y fue un tema que eso me trajo consecuencias a veces graves en la salud y ahora me ha enseñado un poquito a saber equilibrar, ¿verdad, Marcela? Eh, la parte, digamos, eh, paciente con la parte metódica. Cómo saber hacer las cosas en pequeños pasos, pero que sean esos pasos certeros que te llevan a grandes huellas. Y ahí me ha dado hoy en día, bueno, cosas asombrosas y aquí no solo verlo como para uno, sino que también eh, esto que usted está diciendo, vea Marcela, es tan importante porque a veces eh, nos ha pasado y viera que es interesante, yo le digo por parte de mía, a veces en las empresas que he estado me ha tocado meterme mucho en estos procesos de reclutamiento y selección y me he encontrado gente que ni siquiera se autoconoce a sí misma en el sentido de que a veces uno en las entrevistas y me imagino que a usted le pasa cuando uno dice eh, quién es Max Sequeira, quién es Marcela Montero y a veces la gente me decía a mí, no en Entonces, me decía cómo quién es Marcela Montero? Sí, quién es doña Marcela Montero? Queremos conocerla. Ay, es que y qué puedo decir yo de mí? Y ahí es donde uno ve que este tema que usted dice, es muy importante retomarlo. ¿A qué me refiero? En capacitaciones, en cursos de preparación para entrevistas laborales, en el tema de este tipo de lo que son las pruebas psicométricas que no dan, dan grandes cosas. Entonces, doña Marcela, y vea qué importante, porque aquí, bueno, veo que hay ya una, una pregunta, y uno de los primeros que nos está conectando. Adelante, perfecto. perfecto. Es, eh, don Max Segueira Chavarría, que eh, acá también es uno de los que escucha el programa, eh, y dice así, eh, al ver este tipo de situación, ¿cómo esto ayuda no solo en un departamento de gestión del talento humano, sino cómo puede ser esto? Una herramienta que permita dar eh, no solo diagnósticos, sino comprender mejor la fuerza laboral. Claro, y es que precisamente vamos a ir entrando a eso. Eh, Max, ¿verdad? Era la persona que estaba sí. conversando. Max, era, si tocar era yo, tuyo. Ajá. Ah. Ok. Gracias, Max, por la pregunta, porque es precisamente lo que vamos a ir conectando. Partimos de ese autoconocimiento y entender, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me estoy dando a conocer a los demás? Y, y cerramos ahora la mañana, la tarde, ya conversando, bueno, ¿y cómo encajamos esto para identificar a los demás? Entonces, este espejo, Max, te va a ir sirviendo, y eso es lo que quiero trabajar hoy, precisamente el espejo, para identificar a partir de cómo soy yo y cómo es mi entorno y cómo logramos entonces ese equilibrio para poder consolidar, decíamos hoy en la, en la introducción, mi gestión de liderazgo. Para ir entrando entonces en materia, me gusta arrancar con esta... Esta lección que nos da Pilar Jericó, que es una consultora española en gestión de talento, escritora de libros, a la cual me, me gusta seguir. Ella nos regala esta filosofía. Dice que el talento individual es la suma de tres grandes pilares. Si nosotros sumamos las capacidades con el compromiso y con la acción, al final tenemos el talento individual. Vamos a entender capacidades como el poder, esa aptitud con P. Esos conocimientos que yo voy a la academia, yo voy a la universidad, que yo voy a un curso a Lina, que yo aprendo leyendo un libro, viendo un video. Todo aquello que yo me puedo preparar y aprender son mis capacidades. Conocimientos técnicos, le vamos a decir. Luego tenemos el compromiso que no es más que la actitud, pero ahora con C. Esas competencias de querer, el que realmente usted diga, sí, yo quiero, yo puedo y yo quiero. Pero hay un tercer elemento que es la acción y son nuestros comportamientos. ¿De qué nos sirve a nosotros tener esa lista de títulos académicos y todas las maestrías y todos los conocimientos y tener la mejor disposición, pero no lo hacemos? Qué torta, ¿verdad? Porque la aptitud, esos conocimientos técnicos, yo los puedo aprender. La actitud, más o menos, porque está relacionada con la pasión. Y el actuar, que es a donde nos vamos a concentrar hoy, en este tercer pilar, es el que nos suma y Pilar Jerico dice, si usted toma los tres, tenemos talento. Hoy vamos a concentrarnos entonces en la acción, en esos comportamientos que nosotros en el día a día demostramos a los demás, ¿ok? Ahí me vas avisando, Max, si hay alguna uh -huh. otra interacción. Okay. ¿A dónde empieza esta historia? Y aquí los que me conocen ya recordarán cómo empieza la, la historia. Todo inicia aquel día en que papi y mami se unieron y empezó la transmisión de los genes. En ese momento, no hay quite, heredé rasgos. Y de repente algunos rasgos fueron físicos y otros fueron rasgos conductuales. Me dieron un poquito de todos esos cromosomas X y cromosomas Y que se unieron aquel día. A lo largo del camino, yo tuve el raciocinio de ir modificando, de ir, yo le digo, ir echando como al saco, ¿verdad? Personalidades porque de repente me crié con mi abuelita o mi papá me heredó, también lo observé y aprendí. De repente, el, la maestra del kinder, de la escuela, los profesores que hemos tenido a lo largo de la vida, las jefaturas, la pareja, amigos, hijos, de todos hemos ido aprendiendo. Y por eso es que yo les decía, pues yo transmito hoy mi conocimiento y los participantes me, me enseñan también. Porque somos producto en construcción, no somos producto terminado entonces a qué quiero llegar con esto aunque la historia inicia aquel día de la concepción yo como ser humano he ido introduciendo y también desechando del saco aquello que no me va gustando y al final todo esto se transmite o se concluye en conductas en comportamientos mi personalidad que es producto de mi historia y todo lo que yo he ido construyendo se transmite por medio de comportamientos y estos comportamientos resulta que son observables. Es muy fácil que yo diga, ay sí, mira aquella persona que tímida, juicio, estoy emitiendo un juicio porque no tengo realmente conocimiento de que la persona sea tímida, pero resulta que emito este juicio de valor a partir de lo que estoy observando. Y los líderes, como yo siempre se los digo en los cursos, cuando estamos en las empresas desarrollando las habilidades de liderazgo, los líderes son figuras públicas. La jefatura, desde el momento en el que usted entró a una posición de jefatura, se convirtió en una figura pública. Y entonces ya se fijan si usted antes saludaba y ahora no, si usted nunca saludaba y sigue sin saludar, si usted cambió de carro, si usted salió a almorzar, si usted cambió de ropa. Usted se convierte en una figura pública. Entonces, qué importante empezar a entender, híjole, ¿qué estoy haciendo? Estos comportamientos además son flexibles, son dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted los puede ajustar, de acuerdo a las situaciones, a sus creencias y a sus motivaciones. Les decía hace un ratito que somos seres racionales. Y entonces, por más que usted haya clasificado que está en grupo 2, por ejemplo, el grupo de la I, y aquellos que dicen que siempre están organizando la fiesta y que no se la van a perder y que son hablantines, si usted es de este comportamiento, y entra a un evento, a un acto religioso, usted automáticamente lo guarda un poquito. Así le cueste quedarse queditito, pero usted guarda el respeto al momento. O al contrario, de repente usted es una persona estructurada, mucho más, eh, menos social, y lo invitan a una fiesta y la fiesta se puso bonita. Y de repente aperturaron un karaoke y usted dijo, yo voy a cantar. Y activó su espontaneidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted siempre tiene comportamientos más estructurados, más rigurosos, está en un ambiente, en un ambiente de fiesta y usted es flexible y lo ajustó a la, a la situación. Entonces, es aquí donde empezamos a ir identificando que a pesar de que todo empezó un día, yo puedo ir haciendo ajustes para adaptarme al entorno. ¿Alguna consulta hasta aquí, Max, de nuestros participantes? ¿Todo bien? Sí, por ahora estoy viendo, Marcelo ¿todo bien? Aquí ya ando okay. usual. Sí. Vamos a ver, por acá nos dice Carmen Cascante, felicitaciones por el tema y a la expositora. Oiga, Marcela. Gracias, Carmen, muy amable. Vamos a retroceder otro poquito en la historia, poquitito nomás. Hipócrates, que recordamos por ser conocido como el padre de la medicina, en aquellos años antes de Cristo, él empezó a hacer estudios a las personalidades y concluyó la teoría de los cuatro humores. Y entonces hablaba de que nosotros, los seres humanos, estamos clasificados en cuatro grandes grupos. Y hablaba de melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. Recuerdo cuando estudiaba en, en la universidad y en los cursos de psicología, cómo empezábamos a aprender de esto e inclusive debo confesar que hace 25 años en el curso prematrimonial nos hablaron de los cuatro humores. Qué wow. importante empezar a entenderse cuando estoy a punto de dar un paso, de, de dar un sí a largo plazo con una misma persona. A lo largo del tiempo, después de que Hipócrates nos, re, nos heredó esta filosofía, Moulton, en 1923, le hace unos ajustes y lo llama metodología DISC. Y entonces vamos a hablar un poquito y quiero que cada uno vaya y revise la esquinita donde anotó si estaba en el grupo de la I, si se parecía al grupo de la I de la D o como Max, que de repente dijo, yo soy S.C. Ok, muy bien. Vamos a ver qué es este tema del DISC que tiene su, su sombrilla, verdad su filosofía desde la teoría de los cuatro humores. Entonces, el DISC dice que nosotros, todos los seres humanos, estamos clasificados en estos cuatro grandes grupos, de ahí que posiblemente usted haya dicho, cuando vimos los grupos, usted haya dicho, ay, pero yo tengo de las cuatro. Hay momentos donde soy espontáneo, hay momentos donde camino rápido, hay momentos donde soy buena escucha. Eso yo no se lo voy a negar. Estoy segura que sí sucedió. Lo que sí es importante es identificar, y por eso yo les decía que nos concentremos en los, dos comportamientos más, en los dos estilos perdón, de comportamiento más dominantes. Vamos a ver un poquito entonces de la teoría. Dice el DISC que hay un grupo de personas enfocados a la tarea y otro grupo enfocados a la gente. Además, hay un grupo que es de rápido accionar y otro grupo que es mucho más pausado al accionar. ¿A dónde estamos? ¿Ok? Entonces tenemos el grupo de los D. Si usted se sintió muy identificado con el D, usted es una persona de personalidad de estilo dominante. La palabra puede sonar un poquito fuerte, siempre lo reconozco, pero... ¿Qué es ser dominante? De acuerdo a la filosofía, es una persona, ya lo vimos, caminar rápido, hablar rápido. ¿Por qué? ¿Por qué usted se comporta? ¿Por qué yo percibo que usted es una persona dominante? Porque es una persona que intenta conquistar, que va a los resultados. Es aquella persona que viene y nos dice, como que usted no ha hecho el trabajo, si eso era para ayer. Y usted dice, ¿cómo? Si me lo pidió hoy en la mañana, ¿cómo que era para ayer? verdad? Esas personas que siempre están pendientes de que las cosas se hagan ya. Son exigentes, rápidos, y ya vimos inclusive que pueden haber sido calificados de personas eh, muy dominantes, muy bruscas, de repente alguien le, ha, le puede haber dicho, ay, es que usted sí que habla fuerte, que he golpeado, es que es como, vamos a ir entendiendo por qué es, porque usted está enfocado es en la tarea. Hay otro grupo que es el I, el influyente, que es el que intenta persuadir. Es mucho más sociable, optimista, carismático, ¿verdad? Es el que siempre está con ese entusiasmo, podríamos decir, que es el porrista del grupo. Bueno, porque siempre está alentando a que los demás logren el resultado. Por eso se habla de que es influyente, uh -huh. porque con esas porras quiere que los demás Logren el, el resultado. Y nótese aquí cómo vamos encajando. Dominante está orientado a la tarea, pero en la línea de rápido accionar. Influyente, a pesar de que está en el rápido accionar, tiene más orientación a la gente. Entonces, el I podría de repente no ser tan directo como el dominante. Porque como el I está enfocado en la gente, va a suavizar un poco más, va a influenciar para que el otro se sienta bien y no va a llegar de golpe enfocando el resultado. ¿Sí me voy explicando? Uh -huh. Luego uh -huh. tenemos los S, que son los serenos. El S vean la, está en la columna orientado a la gente y en el renglón pausados al accionar. Entonces, diría una coach con la que trabajo, el sereno corazón de la gestión. Porque es la persona que siempre va a buscar conciliar la armonía, que siempre va a buscar que todos nos sintamos a gusto, que no generemos conflicto, para que nos llevemos bien todos nosotros. Es el que Max hablaba ahora, bueno, sí, muy buen escucha. Bueno, muchas veces las personas recurren a un sereno, Hablan y hablan, el sereno escuchó. La otra persona se levantó y dijo, ay muchas gracias, no sabe cuánto me ayudó. Y usted dice, qué raro, no dije una sola palabra. Pero resulta que como tenés esa capacidad de escucha, la otra persona, eso era lo que ocupaba, alguien que lo escuchara. Entonces, esos son los serenos. Y luego tenemos los C de calidad. Estas personas, mire, orientado a la tarea y además de un accionar más pausado. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque su enfoque es igual que el D, igual que el dominante, hacia la tarea, el C le va a decir, ok, ¿usted lo quiere ya o lo quiere bien hecho? Esa es la respuesta que va a dar un C, porque su enfoque es más despacio. Entonces, ¿qué Usted se va a encargar de que esa tarea salga, pero perfecta, si usted es una C. Si su, su ascendencia es mucho más dominante, usted va a decir, no, no, no, sáquelo ya y en el camino corregimos, dice un D. El C dice, no, lo vamos a sacar cuando esté perfecto, cuando esté listo, cuando no le sobre ni, ni le falte. Uh -huh. Comentarios hasta aquí, Max, consultas. Mm -hmm. eh, Marcela, vea qué importante eh, todo esto que usted hoy nos está ilustrando porque casi y parece increíble, voy a decir algo aquí que llama muchas veces la atención y me ha pasado a mí también en la parte digamos laboral, cuando en el caso mío Marcela, yo me he metido mucho al campo de las pequeñas y medianas empresas, más que a las grandes, y me han consultado eh, siempre, de hecho eh, ayer estaba hablando con uno de mis clientes y él me decía, es interesante el tema que van a dar hoy, y me decía, bueno, vamos a ver si me conecto, pero me dice, eh, ¿usted que habla de todo esto? de Hablábamos de dispers precisamente, y me decía, eh, ¿cómo esto? A mí, Max, me podría ayudar, siendo yo un empresario que apenas tiene cinco personas a cargo, y yo le decía, no es el hecho de que usted no pueda hacerlo, es el hecho de cómo eh, tratar de saber, Uh, y yo le decía, hablar con el personal, sensibilizarlo le digo, porque hay herramientas que las podemos hacer bien bien a mano, le digo, como ciertos tipos de encuestas sobre este tema y ayer precisamente surgió esa inquietud con él y me decía, mira, pero, pero ¿qué quiere decir? Luis? y así como se lo explica yo le decía, son diferentes personalidades que esto tiene que ver también en la forma en cómo ellos también se van a desempeñar en las diferentes funciones le mencionaba yo ese detalle y eso que usted dice, Marcela es tan cierto porque hoy en día ¿qué ha sucedido? que ahora tenemos una fuerza laboral diversa, ¿verdad? Siempre ha sido así, pero ahora eh, hay muchos factores externos que nos han cambiado, como este tema hoy en día de la diversidad, en la cuestión de género, la cuestión de igualdad, la cuestión de que ahora eh, tenemos que pensar también en las personas con discapacidad, que este tema de la ley 7600 también nos ha, nos ha variado mucho el enfoque. Entonces, eh, Marcela, ve aquí importante todo eso, porque usted que tiene esa gran expertise y usted que lo vivió en departamentos de gestión del talento humano, ¿cuánto eso que es otro factor externo? puede influir en este tipo de herramientas de autoconocimiento y que tanto eso también puede impactar hasta cambiar, digamos, la decisión de un gerente o una gerenta que sea departamento de gestión del talento humano. Así es, esa es la importancia del conocimiento, del autoconocimiento, perdón, independientemente del número de personas que usted tenga en su empresa, así sea usted como yo, que soy yo solita, ¿verdad? TH Marcela Montero, sí. soy yo, ¿verdad? <risa> ¿Qué importante? Bueno, tengo, tengo apoyos externos, pero a nivel de, de empresa, ¿verdad? So, es, es una microempresa. Entonces, independientemente del tamaño, yo necesito saber cómo soy yo. ¿Y por qué de repente me funciona esta estrategia con un cliente y con esta otra no? ¿Por qué de repente este negocio me fue tan bien y este otro no logré venderlo? Y ahí entonces usted empieza a identificar el perfil de los que están en su entorno. Como nos consultaba hace un ratito Max, ¿verdad? Una vez que ya usted se conoce y usted sabe cuál es su perfil dominante, si usted es DC, DI, IS, SC, CS, porque hay también un orden, ¿verdad? ¿Cuál es el, el de esos dos? ¿Cuál es el más fuerte? Una vez que ya usted dio ese paso, empieza a evaluar a su entorno. Esos, esas cinco personas que están en el equipo de este cliente tuyo, ¿qué perfiles tienen? ¿Verdad? Y, y es ahí donde yo quiero que vayamos identificando las conclusiones para, para la hora del cierre. ¿Cómo adapto yo mi estilo para lograr el objetivo organizacional? Porque muchas veces, y de los pecados que yo me he encontrado a lo largo de estos años, es que las personas... Los microempresarios contratan por referencias. Mira, es que este muchacho que necesita el trabajo, mira que es que esta señora que está súper necesitada. Qué bueno que desde nuestros negocios podamos ayudar a otros. Ese, ese debería ser nuestro anhelo. La torta es que no todos los que están ahí disponibles encajan al perfil que andamos buscando. ¿verdad? Y entonces es ahí cuando usted, yo siempre pongo este ejemplo porque lo vivimos día con día ahí. Y, y usted de repente llega a recibir un servicio, sea una entidad pública, a una farmacia, a un supermercado, y la persona que lo atiende, usted de repente dice, híjole, poco le faltó para ladrarme. Y entonces usted dice, qué curioso, esta persona está en servicio al cliente y nunca le han dado un curso de servicio al cliente. Si usted va a investiga, de repente le han dado 50 cursos de servicio al cliente. Esto es, es más allá, es más profundo. Es cuál es el estilo. De claro, es que pusimos en servicio al cliente a una persona D que está enfocada a la tarea, rápido, que le estresa, que el cliente se ponga a pensar. Y usted, pero qué, ¿ya está seguro? ¿Qué va a pedir? No, es que no estoy seguro y le, le pregunta al que está al lado y estoy escogiendo y no sé qué es lo que voy a llevar. O cuando llegamos a pagar y está la señora, la adulta mayor y empieza a contar los billetes y el cajero se empieza a desesperar. ¿Por qué? Porque pusimos en servicio al cliente a una persona que está enfocada a la tarea, que su objetivo es sacar rápido los resultados. Si en servicio al cliente hubiéramos puesto a los que están orientados a la gente, entonces, de repente, este cajero o este mesero, esta persona de, de servicio, nos estaría deleitando con, el, con la atención, ¿verdad? Entonces, qué importante que yo, cuando recluto, traiga personas que se parezcan a lo que yo necesito. Y ahí ya vamos llegando a una de las conclusiones. Y entonces, yo quiero, como les decía ahora, que se miren al espejo. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan identificar cómo seré yo, cómo soy como líder, cómo soy yo como pareja de repente, como madre, como hijo, como tía, como vecina. ¿Verdad? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis dos estilos? ¿Y cómo estos me están beneficiando o me están perjudicando? si estos estilos al verme al espejo me están invitando a mantenerme o me están invitando a, a que hay una alerta. Uh -huh. Quiero que revisemos un poquito de cómo soy yo como líder de, y aquí quiero hacer un paréntesis, recordar que jefatura no es sinónimo de liderazgo. Que el día que yo firmé como jefe, como gerente, como director, no firmé ninguna acción de personal ni ningún contrato como líder. Yo no necesité, y es uno de los mitos que Maxwell nos, nos enseña, John Maxwell, nos dice que uno de los mitos del liderazgo es decir que yo voy a ser líder cuando llegue a ser jefe. Nada más lejos de la realidad. Usted puede ser líder desde la posición intermedia, de hecho la llama Maxwell, desde su posición y, y, y haga un estudio ¿verdad? de su entorno, sea que usted tiene su empresa, sea que usted es asalariado, revise su entorno y se va a dar cuenta qué cantidad de líderes hay de posiciones operativas, de posiciones administrativas que no han necesitado tener una posición para decir que ahora sí soy el líder. Pero bueno, ¿cómo es una persona D? Una persona D inclusive está relacionada con el elemento del fuego y lo vamos a ir viendo de, de acuerdo a los cuatro elementos de la naturaleza, el, el fuego, aire, agua y tierra. Las personas del grupo D son personas relacionadas con fuego. Por su accionar rápido. El enfoque ya lo vimos a la tarea y ya vimos que son directos, rápidos y exigentes, ¿verdad? Y de repente podrían ser un poquito explosivos. De ahí que su relación es con el fuego. Luego tenemos los líderes I. Están relacionados con el aire. ¿Por qué? Porque son personas mucho más espontáneas, son personas mucho más volátiles, ¿verdad? Mucho más entusiastas y esto les permite pues estar como como menos aterrizado digámoslo así cuando es muy alta el líder S que hablábamos un poquito está relacionado con el elemento del agua color verde porque con el elemento del agua porque somos mucho más llevaderos bueno si a nosotros nos dicen no vamos ah bueno no vamos si nos dicen sí sí vamos ah bueno sí vamos entonces como no buscamos generar el conflicto, nos es mucho más fácil adaptarnos a las circunstancias. Esa diplomacia que los caracteriza les permite identificarse o están muy asociados con el elemento del agua. Y luego tenemos a los líderes azules, los C, asociados con el elemento de la tierra. Recuerdan que vimos que el, al C, el papelito habla, es de sus frases favoritas, ¿verdad? El C está en tierra firme. El, el, el C, por ejemplo, usted le pregunta, ¿cuánto gastaste de viáticos, de pasajes, de gasolina el mes pasado? Y te va a sacar una tabla de Excel con gráficas, con colores. El, el renglón que te sobrepasaste te va a salir en rojo y te va a desglosar hasta los últimos seis meses. Y tiene un historial, una cejilla para cada año. De repente, si se lo preguntamos a un I, que es el del aire, ¿verdad? Y le preguntamos, ¿cuánto gastaste de pasajes hoy en la mañana? Y el I se queda, ¡ay! De yo recuerdo que yo pagué con 500, este fue el vuelto que me dieron, ¿verdad? Porque el I está concentrado en cosas que no son necesariamente la estructura, ¿verdad? Su enfoque es hacia influenciar, apoyar, lograr el resultado a través de la influencia de los demás. La tarea no es su fuerte. Y entonces con esto vamos nosotros identificando, bueno, ¿Y cómo somos entonces percibidos? Si esas son las características que nos dominan, si esos son los comportamientos que los demás están viendo de nosotros, si eso es lo que nosotros no podemos esconder porque yo no puedo esconder la espontaneidad, yo no puedo esconder ser una persona alegre, yo no puedo esconder ser una persona estructurada que quiere que los números salgan perfectos, ese soy yo. ¿Cómo puedo yo ser percibido? Entonces, mucho cuidado. Porque si yo le doy demasiada fuerza a mi D, ojo, cuidado, necesito de la D. Sí, la necesitamos, las cuatro. Pero si usted de repente le pone más fuerza a la D que a todas las demás, usted podría ser percibido un poquito gruñón. Uh -huh. Y entonces de repente usted dice, ¿por qué lloran? ¿Pero por qué lloran si yo solo les dije que ese trabajo estaba mal hecho? Y usted saca toda esa energía que tiene en contra de ese trabajo, que no es en contra de la persona, pero el resto podría sentirse herido. Si usted es un I, de esos que son alegres, espontáneos, así, encantadores como esta muñequita, pero si usted no la controla, mucho cuidado. Cuidado. Porque entonces usted podría ser más fiesterillo de la cuenta. Usted podría ser muy aire y entonces podrían calificarlo, ay, no, es que es muy despistado. Ay, no, es que mira, el trabajo estaba con errores. Sí, porque no se concentró si usted la tiene muy alta. El S, ¿cómo podría ser percibido una persona si la tiene demasiado alta? Puede ser percibido como una persona muy tranquila, muy pausada, una persona que va muy despacio y esto implica que se resiste al cambio. Bueno, ¿por qué no? Pero déjalo así, si así funciona, así lo hemos hecho siempre. Es que yo soy así, ¿verdad? Entonces mucho cuidado. Y si usted es una persona extremadamente azul, extremadamente C, estructurado, puede ser percibido como una persona muy cuadrada. Entonces, la persona cuadrada puede decírsele, ah, no, es que es inflexible, es que no puede ceder. Bueno, entonces, mucho cuidado. Bien, Marce, eh, perdón la interrupción, ahora adelante. que se está preguntando por consultas, aprovechando esto, nos están preguntando acá por el WhatsApp, que si, se que si por percepción se puede ascender a una persona. Aquí interesante la pregunta. Bueno. Es que de confesar que los comportamientos son observables. Entonces, si es una percepción basada como en un solo momento, que torta. Pero si su percepción fue ratificada y de repente hasta hubo pruebas, porque por ejemplo, los procesos de reclutamiento y selección que yo trabajo, los trabajo evaluando competencias. Los trabajo por medio de programas que se llaman assessment center y los assessment o centros de evaluación en español son precisamente procesos donde yo pongo a jugar a los candidatos sin hacer una sola pregunta relacionada a trabajo y entonces podríamos decir que es percepción Podríamos decir, pero está basada, tengo una guía inclusive donde estoy clara de cuáles son las competencias y los comportamientos que yo voy a ir a evaluar y traigo, invito a otros evaluadores para que trabajen conmigo esta identificación de comportamientos. Entonces, la primera impresión siempre cala fuerte, ¿verdad? Decía una profesional eh, que, con la que trabajé muchos años que nunca vamos a tener una segunda buena oportunidad para causar una primera buena impresión. Entonces de repente de entrada usted ya puede ir percibiendo cómo son las personas. Yo siempre le digo porque también trabajo en orientación de carrera, las personas que están en un trabajo y se quieren pasar a otro o que están desempleadas, bueno, que están activamente buscando empleo que pongan atención al entorno, que pongan atención a la empresa a donde están entrando, porque todo habla. El reclutador, si el reclutador lo dejó a usted sentado y lo, la recepcionista le dijo pase adelante, y el reclutador lo dejó ahí tamaño rato y usted, nadie nadie vino por usted, y después el reclutador llegó en carrera, mire, pase, pase. ¿Quién es? O sea, ¿qué perfil tiene ese reclutador que anda en carreras, que todo lo dejó para última hora, que se le juntaron cuatro cosas a la hora de la entrevista, que se le había olvidado que también lo habían llamado a una reunión? De repente es una persona muy enfocada a la tarea, muy concentrado en el en lado de, ¿verdad? Y dejó de lado la estructura y la formalidad que se merecía el candidato que estaba en la entrevista. Entonces, yo puedo evaluar por percepción. La torta es que Puedo caer en subjetividad si no lo trabajo de qué es lo que estoy buscando. Por eso es tan importante y eso es tema para otra, otro cafecito, la, la importancia del perfil del puesto en un proceso de gestión de talento humano. Porque si yo tengo claro el perfil y yo sé que tengo que ir a buscar a una persona orientada a resultados, una persona enfocada en la tarea, una persona que haga el trabajo bien hecho, porque de repente es una persona para una dirección de finanzas. Entonces necesito enfocar a resultados y a los números. Entonces ya yo sé lo que tengo que ir a buscar y bajo esa óptica empiezo a evaluar mi percepción y, con, y completo mis guías de calificación que me van a permitir concluir si la persona tiene o no las competencias que ando buscando. OK. Listo. Todo suena lindísimo. Y Max Cascantel que nos habló al inicio, Decía, ¿y cómo hacemos? ¿Verdad? Porque de, si somos ya líderes, si tenemos posiciones de jefatura y estamos con un equipo, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, pues se enfrentan a que en sus equipos tienen verdes, amarillos, rojos, o sea, hay Ds, Is, Cs, S. Se enfrentan a que hay días convulsos, hay días despejados, hay días de tormenta, hay días soleados divinos. A eso nos enfrentamos en el día a día. Entonces, es. Esa conjugación, de si yo me conozco tan claro como encontrar cuáles son mis dos estilos de comportamiento dominantes. Ya me enfrenté al espejo, identifiqué cómo soy. Ahora, segunda pregunta, ¿le está funcionando este estilo en su gestión? Tercera pregunta, ¿cuál es el estilo de, el estilo de los colaboradores que están en su entorno? o el estilo de su familia, el estilo de su burbuja, ¿está usted siendo percibido como usted realmente quiere ser? Porque de repente usted dice, es que no es con mala intención, no es que yo soy de golpe porque estoy en contra de Max, ¿no? Pero está siendo percibido así. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente lo que usted piensa es lo que los demás están percibiendo, porque los demás están percibiendo sus comportamientos. Entonces, es importante ir aprendiendo a identificar, como nos preguntaban ahorita, cómo se comportan las demás personas, ¿verdad? Si usted es una persona rápida y camina y de repente está conversando con alguien y vuelve a ver y usted dice, Ey, ¿pero qué se hizo? Si aquí estaba. Ay, allá viene, es que se quedó conversando, saludando, dando besos, reforzando, se agachó a juntar porque a alguien se le cayó algo. ah, es que aquella persona se enfocada a la gente y yo soy enfocado a la tarea y entonces yo ya llegué al escritorio y aquel no ha llegado todavía. ¿Verdad? Entonces, sí es muy importante aprender a leer a las personas a partir de sus estilos. Esto nos va a ayudar, si yo soy vendedor, por ejemplo, leer al, comp al comprador. Si usted ve que la persona llega y que está ansiosa, no le saque todo el argumento de bienvenido al que mire que disfrute el entorno, porque esta persona vino a comprar, listo. Si usted es vendedor y más bien percibió que la persona saludó, se deleitó, le, per, le piropió los ojos, que qué camisa tan hermosa que usted anda, ah, esta es una, una persona enfocada a la gente. Entonces no la atienda con su D, no busque venderle ya, busque primero profundizar lo que la persona anda buscando, comprenda, escuche, analice, adáptese al estilo del comprador. Si usted es líder, entienda, comprenda, conozca su estilo y luego el estilo del equipo de trabajo. Si usted que nos escucha más bien es una ama de casa, es una persona, identifique a su familia. Ay, mira, sí, claro, es que tengo cinco hijos y mira, tengo uno que es enfocado a la tarea, otro que es súper hablantín, otro que es muy estructurado identifíquelos porque no todas las personas actuamos de la misma manera. Y ante estas preguntas, entonces yo quiero que vayamos haciendo nuestras conclusiones de aprendizaje a partir de reglas de oro que les traigo y que estoy segurísima ustedes ya han ido identificando. Regla número uno. Todos tenemos de las cuatro características, todos tenemos los cuatro estilos, no hay quite. Yo puedo ser C, puedo ser S, puedo ser I y puedo ser D. Eso no es discutible. Lo que sí es que vamos a tener usualmente dos estilos más dominantes. No hay ninguno bueno ni malo. Esta es una regla, estas reglas no tienen orden, pero... Todas son igual de importantes. No hay estilos buenos ni malos. No es porque usted sea de enfocado a resultados, le van a dar el puesto a usted porque, ¿no? Ni porque usted sea el I que es el que se encarga de la armonía y la felicidad. Qué bueno, disfrútelo, explótelo. No es bueno ni es malo, ese es usted. Y recuerda cuando empezó esto. Aquel día en que papi, mami, los genes y todo lo que usted ha ido echando al saco. Esto es el producto que usted está trabajando en el hoy. Ese es usted. Lo que sí es un pecado es decir, ah, no, es que yo soy así y así voy a morir. Y si no le sirve, vaya y se lo reclama a mi papá y a mi mamá. Ese sí es un pecado con P mayúscula. Porque a partir de hoy, estimado participante que no se escuchó, ya usted conoció de los cuatro estilos y ya usted conoció que usted se puede ajustar porque usted tiene racionalidad para entender y adaptarse al entorno, para mirarse al espejo y reconocer y para esto que ocupamos, ya lo habíamos hablado en otra charla, la vitamina H de todas las mañanas, la vitamina de la humildad y reconocer, híjole, este estilo no me está funcionando. Pues de repente usted es muy D, muy directo, y tiene un equipo de puros S, de los verdes. Y son un amor, son un encanto, todos se llevan súper bien, pero lloran cada vez que usted les, les corrige un accionar. Entonces, qué importante empezar a hacer ese balance, ese ajuste de comportamientos, para que las circunstancias realmente Mejoren. Uh -huh. En los entornos ocupamos de los cuatro. Claro está que hay posiciones que nos invitan a traer perfiles más de un enfoque que de otro. Y aquí un tip para las personas que andan buscando trabajo. Muchas veces leen el perfil del puesto y aplican porque dicen se basan solo en el título. Ah, sí, mira, coordinador de mercadeo. Yo soy coordinador de mercadeo y lo mando. Pero no, me, no saqué la, el detenimiento de leer qué perfil es el que se anda buscando. Y a lo mejor están buscando una persona enfocada a resultados, a números, a la estrategia y no a relaciones públicas o a publicidad como usted se lo está imaginando. Entonces, de repente usted dice, no, hombres, no me llamaron. Me hicieron unas pruebas y no me llamaron. ¡Qué torta! Porque entonces usted se desmotiva. Pero si se hubiera percatado del perfil, si hubiera dado cuenta, ah, no, es que andan buscando una persona, claro, enfocada a estructura, a orden. No, yo no soy nada de eso. Ay, mira, se hubiera ahorrado una desmotivación porque entonces se empiece a apostar por las posiciones que se parecen más a lo que usted tiene. U otro ejemplo, si usted es muy espontáneo, enfocado a las relaciones públicas y demás y no es tan estructurado pero se empieza a dar cuenta que cada una de las posiciones, eso es lo que están pidiendo, entonces usted sí va a tener que empezar a trabajar en cómo ajustar sus estilos para cada vez comportarse más con forma de estructura. ¿Que se va a poder hacer nuevo y nacer de nuevo? No, eso no lo podemos hacer. ¿Verdad? Usted va a seguir siendo la misma y que usted ha sido. Pero lo que sí puede hacer es bajarle el volumen y hacer una mezcla de estilos para que cada vez sus comportamientos se parezcan más a lo que el mercado anda buscando. ¿Cómo lo hago? Bueno, va a tener que buscar de repente un mentor, un coach, un libro. Empezar a, a trabajar, a desarrollar esas competencias que le hacen falta para equilibrarse a lo que el mercado le está pidiendo. Uh -huh. Como líder, usted debe definitivamente identificar los estilos de los demás. Usted debe contratar alineado al perfil que anda buscando, delegar según los estilos. Qué sabroso que usted pueda decir, este proyecto lo necesito ya, se lo voy a dar a un D. No, este proyecto lo necesito, pero que vaya impecable porque va para casa matriz. Ah, bueno, pues entonces démoselo al que es claro está que se lo va a tener que entregar con una suficiente anticipación porque si es un C, posiblemente va un poquito más despacio. O le deja muy claro y le dice esto es para tal fecha a tal hora y esa persona inmediatamente encaja y se ajusta a entregárselo perfecto ese día y a esa hora. Así no tenga que dormir un par de días, pero se lo entregó perfecto. O de repente usted tiene que delegar hablar en público. Tiene que delegar el, la animación del evento de celebración de los cinco años de la empresa. Déselo al que es y, ¿verdad? Explote los estilos de sus colaboradores. Adáptese y fomente sanas relaciones interpersonales. Este sería básicamente mi mensaje. Agradecerles toda su atención y toda su participación y desearles pues muchísimos éxitos en su gestión de liderazgo. Max. Bien. Marcela, ha sido muy rico esta gran enseñanza porque a pesar de que se sí, hubieron este, este tipo de consultas, usted nos deja algo muy bonito, muy claro, un gran concepto, de verdad, permítame decirle Marcela que esto eh, no solo enriquece a la audiencia, es que es a nivel general y qué importante porque siempre nos ha pasado que la gente deja currículos, a veces por dejar currículums en un proceso de reclutamiento y selección sin saber qué es lo que se quiere y esto es muy importante, el autoconocimiento porque yo soy partidario de esta teoría igual y, y aquí estamos viendo para los que quieran localizar a la licenciada Montero aquí tenemos todas las direcciones específicas, verdad que tenemos acá Marcela.Montero 9111mm.com también en la página web www.thmarcelamontero 9111mm.com y para cualquier consulta eh, asesoría, capacitación okay, Marcela está disponible, ¿verdad? A las órdenes. Más bien, eh, doña Marcela, yo le voy a decir a usted súper agradecido eh, súper entusiasmado de que haya estado con nosotros porque no va a ser la primera ni la única va a ser la primera de muchas y eh, hoy a la audiencia le digo de verdad, no solo muchas gracias por estar acá con nosotros sino que hey, eh, continuamos con otro momento de negocios Excelente. y Marcela, de corazón gracias por estar en la familia Café Empresa Encantada Max, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que este granito que hemos sembrado hoy, pues sea de utilidad y a las órdenes, de verdad. Muchas gracias, nos vemos en otro momento de negocios y buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde.